Paralelismo. Elías estaba representando a Dios entre su pueblo y haciendo los prodigios necesarios entre todos. Y todo esto ya habéis visto dónde sucede. Gilgal, pasan por Betel, por Jordán, siempre unas zonas concretas. ¿Es al este de Jericó esto, eh? Sí, señor. Al este de Vuelve a pasar al este de Jericó. Sí. Y si eso debe ser cerca de donde Josué atravesó también. Por supuesto, porque es prácticamente la misma zona. Porque el Jordán termina en el Mar Muerto. Sí, sí, sí. No continúa. Y todo eso es una zona no sumamente extensa. Es pues que ahí se, su se supone que se bautizó Jesús. Ahí Se estamos. supone que descendió el Espíritu Santo. Y si además hubo un ascenso, pues ahí, bueno, puerta saco. ¿no? Totalmente. Elías eh, se fue desde esos lugares hacia arriba, al cielo. Muy bien. Otro texto. Y por cierto, se volvió sí. a parar el Jordán en el mismo sitio o cerca del sitio donde pasaron, donde también se abrió el Jordán, sí. para, para volver a pasar sí, Josué. Sí. Era una repetición de la historia prácticamente, para dar unas lecciones muy claras al pueblo. Bueno. Amos 5, versículos del 4 al 8, nos dice, Pero así dice Jehová la casa de Israel, Buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal,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 Todo esto, ¿con qué connotaciones? Nos dice, en este caso, Amós hablaba, profecía sobre su pueblo, el pueblo, como siempre, estaba haciendo el tonto, para variar, y, ¿qué les está diciendo Dios? Pues, no os fijéis en estos lugares así, como lugares ya tan sagrados, porque habéis, os habéis apartado de la verdad, del camino de lo justo, ¿Y qué dice? ¿Dónde nos debemos fijar entonces nuestra mirada en las Pleiades y el Orión, el que las hace? ¿Qué es capaz de hacer eso? ¿Volver las tinieblas en mañana? Cuando venga Jesús por segunda vez con el Padre y todos los ángeles del cielo, vendrá en una oscuridad total. ¿Y qué va a suceder? Que luego esa nube que parece negra se va a convertir en blanca por la gloria que hay allí, viniendo Dios, con toda la gloria del cielo. Por tanto, las tinieblas pasarán a ser mañana, luz, y hará oscurecer el día como noche, porque esto es lo que va a suceder justo cuando Jesús vuelva. Y esto tiene una connotación especial de la cual también hablaremos cuando tratemos de la fecha del retorno de Jesús. ...y sabían algo de Betel porque... ...lo que decías tú antes... ...sabían algo de Betel porque... ...no busquéis a Betel... ...en Betel había algo... ...que les atraía tanto... ...que les desviaba... ...de la visión del Dios verdadero... ...por lo tanto había algo en Betel que les... ...no sé si era el nombre de Dios o algo parecido... ...pero algo, algo había en Betel... O en, Gil o en Gilgal que adoraban más que a Dios que les hacía coger más el símbolo el reflejo sí. que el tipo que el original y luego veremos, y yo entiendo ahora <risa> <risa> porque les dice esto de Gilgal y Betel claro, luego una vez más nos dice el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra antes hemos visto también en Oseas 6.3 ¿no? como la lluvia, la lluvia que es, claro, es el agua del mar que se evapora, que va en las nubes y finalmente vuelve a descender sobre la Tierra. Ya, yeah, y además que eh, se habla de cómo las olas eh, ocuparán el mar, ay, perdón, ocuparán la, la Tierra. O sea que también eh, el hacer, hace, hace referencia a la venida de Cristo, al oscurecer el día como, como noche, yeah. y también habla de, de cómo las islas eh, se marcharán, se irán, quedarán, sumergidas por el agua por lo tanto también es una, es un texto paralelo a la explicación de sí, sí. Mateo o de Lucas sí, sí. De... es totalmente de la segunda venida de Jesús uh -huh. y termina diciendo Jehová es su nombre por si fuera poco y por qué ahora hago una remarcación especial en decir Jehová es su nombre vinculado con Pleiades Orión segunda venida derramamiento, agua. Ahora hemos dicho que todo esto tenía una connotación con otros dos nombres que había arriba, Betel y Gilgal. Quedaos con estos nombrecitos en la cabeza, y uno en especial que no es ningún nombrecito, sino que es Jehová, que es su nombre. Porque ahora vamos a ver después de todo lo que vamos a mostrar ahora, algo que realmente os dará que todo esto no estaba puesto junto porque sí. Fíjate que luego dice, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha, pero no habla nada de Berseba. No. ¿Vale? O sea, eran más importantes Gilgal y Betel que Berseba. Por alguna razón, Dios les quería demostrar que esas dos ciudades iban a ser destruidas y que no miraran lo material porque había que levantar los ojos. Si querían mirar algo al cielo. Pues mirad, ahora vamos a ver un atlas un, un atlas donde vamos a ver la ubicación de este lugar, Gilgal ¿Veis este puntito en rojo? Hay el mar muerto es puntito. Lo que hay hacia arriba es el río Jordán Y en, subiendo un poco más arriba del mar muerto Está precisamente marcado en este puntito rojo, Gilgal Ahora vamos a verlo también aquí y hay otras poblaciones alrededor, pues esta es la ubicación. Ahora entenderéis por qué cruzar el Jordán, etcétera, etcétera, porque estaba prácticamente allí al lado. Pero además, eh, si volvemos atrás, eh, os daréis cuenta de que hay otro tipo de poblaciones. Entre ellas, si miráis un poco a la izquierda del puntito rojo, no el primer punto negro, sino el segundo, nos habla de Betel, ¿Verdad? Más abajo tenemos a Belén Es para que os situéis Y Jerusalén eh, Bueno, no estaba tampoco Muy lejos, ya lo veis abajo Aquí, al lado del Mar Muerto Si vais a la izquierda Aquí, eh, un poco más A la izquierda ¿Dónde, ¿Qué buscamos? Jerusalén, ahí, ¿Jerusalén donde aquí? tienes la flecha Está ahí Jebus, pues, Los Jebuseos Que Jebus, eh, eran los habitantes antiguos de Jerusalén Los Jebuseos a los cuales el rey David, pues, les conquista la ciudad. Mirad ahora qué significa Gilgal, porque ahora sí que es apaga y vámonos. Gilgal, bueno, espero que no lo hagáis, ¿eh? <risa> Gilgal, ¿qué significa? Círculo de piedras. Es probablemente el mismo sitio del primer campamento militar de Josué al oeste del Jordán. Sin embargo, algunos eruditos sugieren un Gilgal a 11 kilómetros al norte de Betel, conocido hoy día como gil En Gilgal, Saúl fue recibido formalmente como rey por las tribus unidas de Israel. Allí fue recibido como rey. Ya veis que esto también tiene una importancia, ¿eh? porque Jesús vendrá para que nosotros lo esperemos como rey. Lo recibamos como tal. Dice que hay eruditos que está a 11 kilómetros al norte de Betel. Pero además, mirad por qué os he remarcado círculo de piedras, que es el significado de Gilgal. Hemos estado hablando de los Pagios de Satanás, hemos estado hablando de esas puertas dimensionales. Y ahora, quizás recordaréis, cuando un colaborador nuestro, que supongo que nos estará escuchando... Desde México, nos escribió y nos relató una excursión que había hecho por cierto lugar de su país, donde precisamente él encontró que había un círculo de unas piedras muy extrañas, que después ya no encontró, por más que buscó, y que con un palo dio unos golpes, y allí eso era algo, ...y que por esa zona, precisamente, los ovnis, bueno, como si nada... ¿eh? ...aparecen Debajo con de una facilidad... Piedras. ...exacto, no sé, sí. <risa> Hablábamos de esas puertas dimensionales. Círculo de piedras. Y Stonehenge, y etcétera, claro, etcétera. Siempre hay esa relación, ¿no? El círculo como un lugar donde algo se manifiesta. ¿Qué hacen en espiritismo? No ponen círculo, velas en círculo... ...estrellas de cinco puntas y de seis en círculo, cerradas en círculo... ...para que se manifiesten los espíritus, etcétera, etcétera. Es una apertura de una puerta dimensional. Pero ya veis, Gilgal, precisamente tiene esa connotación, círculo de piedras... ...porque algo se manifestaba. Yo no sé si voy a liar a la gente, pero en el, en el, otro, en el otro Gilgal... Sí. ...a este le podemos llamar Gilgal 1, si queréis, el Gilgal que está al norte de Betel... ...que es lo interesante... ...el interesante para lo que estamos haciendo ahora... ...y luego está el Gilgal 2... ...que le vamos a llamar 2... ...que es el, el que está al este de Jericó... <coughs> ...y es la primera ciudad... Que, ...en la que se aposenta... ...es la conquista de... ...Josué... ...cuando cruza el Jordán y entra en la tierra prometida... ...pues cuando se para el Jordán... ...y... ...bueno, pasan ellos, ponen el arca y pasan ellos en seco... ...resulta que coge 12 piedras... ...12 piedras... Una por cada tribu. Una por cada tribu. Las pone en Gilgal. Pero el Gilgal 2. Sí. Que seguro que era en el círculo. Vamos, que como si lo viera ahora mismo. <ríe> ahora ¿vale? Que luego pone otro círculo o otras piedras, 12 más. En el mismo río seco. También. Como en conmemoración del paso en seco. Que luego las aguas vuelven a. Y luego a, a las, las aguas vuelven a tapar. Pero recordemos que antes hemos dicho. Que también era la zona de bautizo. La zona de que has dicho tú, de, li, de, de lo de Elías, días. o sea que hay otra puerta, otro círculo. Sí. Curioso que sean dos Gilgals, porque de hecho hay muchos Gilgals porque son círculos de piedras, y si ponían círculos de piedras por todos lados, Gilgals tiene que haber... Incluso hablan, ya lo veremos, de la connotación de que uh, probablemente Abraham ya había hecho también allí altares de sacrificios. Una vez más, ¿eh? mar grosura! Quemar grosura! Ahí estamos. Bueno, pues, dicho esto, que espero que no os haya liado el asunto, sino todo espero, lo contrario. Espero que no. Estamos en Gilgal 1, <risa> ahora mismo. Veamos qué nos dice este comentario bíblico Moody, del Antiguo Testamento, redactado por Charles Pfeiffer. Vamos a buscar la palabra Gilgal, que antes hemos visto también. Eh, nos habla aquí eh, sobre el arrebatamiento de Elías... Y luego nos dice, aconteció, para la fecha de este suceso, etcétera, etcétera, nos, nos remarca unos textos, es evidente que el arrebatamiento de Elías tuvo lugar después de la muerte de Ococías, en un torbellino, nos dice inserción retrospectiva, tan solo la posibilidad del arrebatamiento de Elías era conocida en este tiempo. Elías venía con Eliseo de Gilgal, el hebreo dice Bajaba, este Gilgal es más alto que Betel y está en Efraín cerca de Silo, el moderno Gil Gileyegh.